Que la, que, la, que, la, que la democracia empieza por lo cercano supone que hay que asumir criterios de responsabilidad social y política para gestionar la vida pública entre todos. No, no, no, no se puede limitar la participación política a depositar el voto en una urna. Hay que trabajar en el seno de los movimientos sociales como lo venimos haciendo la gente que formamos parte de Zaragoza en común y el articular luchas para que la representación política sea objeto del debido control supone asumir la posición en la que tenemos que estar de defensa hoy en día de lo público frente a estos procesos de mercantilización de la vida en los que nos encontramos.